En este video vamos a ver cómo geometrizamos una entidad. Ustedes deberán partir de la entidad que elaboraron en el lenguaje formal 1 y dibujar primero la estructura geométrica interna. A partir de esa estructura van a tener que redibujar la entidad. Es decir, que probablemente van a partir de algo semejante a esto, que es lo que ustedes ya entregaron en la lámina, y van a tener que analizar esta estructura para redibujar la entidad final. Nosotros lo que vamos a hacer en, este, en esta clase es mostrarles una metodología posible para hacer este trabajo en la computadora. Para eso primero voy a crear un archivo, tengo abierto Inkscape, voy a crear un archivo nuevo a partir de plantilla y desde ahí voy a elegir hoja en blanco y voy a configurar si no estuviera configurado el tamaño que necesito, en este caso necesitamos A3 y eh, que sea apaisado en lugar de vertical, horizontal. bien? Entonces ahí le voy a dar crear desde plantilla. Aquí tengo mi archivo para trabajar. Como primer paso y a partir de analizar cómo es mi estructura geométrica, yo voy a definir una rejilla constructiva. Esta utilidad que ofrecen los programas de ilustración eh, debe funcionar siempre para facilitarme el trabajo. Si yo genero una rejilla que me dificulta el trabajo o me impide trabajar, no tiene sentido que lo haga. Entonces ustedes analizarán si necesitan o no una rejilla y si les puede facilitar o no el trabajo. Nosotros vamos a mostrarles cómo encarar el trabajo a partir de una rejilla constructiva, para eso y teniendo en cuenta esta modulación que yo he usado acá, voy a venir a mi archivo de Inkscape y voy a decirle propiedades del documento, se abre esta persiana y yo debo elegir rejillas. ¿bien? Voy a elegir una rejilla rectangular y voy a crear una nueva. Entonces voy a hacer clic en nueva. Aquí tengo mi rejilla y yo he calculado que me conviene tener una modulación de 15 por 15 milímetros para poder dibujar mi entidad. Entonces, acá donde dice unidades de rejilla voy a configurar en primer término en? milímetros. Una vez que está configurado en milímetros voy a elegir acá 15 y 15, es decir un centímetro y medio por un centímetro y medio. Fíjense que ya aparece un cuadriculado en la hoja cada 15 milímetros. Además el programa me va a permitir seleccionar el color de las líneas primarias y secundarias. Le llama primarias a estas que van a aparecer más oscuritas y secundarias a las que van a aparecer más claritas. Bien, yo podría cambiar estos colores si quisiera y voy a dejar las secundarias en azul y las primarias, por ejemplo, las voy a poner en un rosa, un magenta. Y voy a pedirle que esas primarias, en lugar de estar cada 8 líneas secundarias, estén cada 4. Cuando está esto configurado como a mí me conviene, lo puedo cerrar. Y ya tengo mi hoja para comenzar a trabajar. Entonces ahora lo que voy a hacer es comenzar a dibujar eh, mi entidad. Para eso voy a dibujar primero un rectángulo, bien, y voy a darle a, en, en las propiedades, objeto, rellenos y bordes, bien, voy a darle que no tenga relleno como está acá, pero sí me interesa que tenga un color de trazo que a mí me permita distinguirlo. Entonces voy a elegir un color de trazo, por ejemplo rojo, y un estilo de trazo de eh, eh, que sea línea llena, y lo más eh, eh, finito posible el espesor, por ejemplo le voy a dejar 0.20, para que yo pueda trabajar con precisión. Muy bien, ahí tengo dibujado mi rectángulo, voy a hacer un zoom, Tecleando la letra Z me aparece la opción de zoom para tener aquí mi rectángulo. Ahora voy a dibujar el círculo, lo tengo aquí presente. Perdón, aquí lo tengo presente. Voy a dibujar este círculo, el círculo interior y luego los triángulos. Para eso voy a venir a la herramienta círculo y me voy a ubicar eh, aquí ajá, tres unidades donde empieza mi círculo, bien, y acá tengo el primer círculo, luego aquí voy a dibujar el segundo, bien, y ahora me resta dibujar los triángulos que forman parte de la estructura geométrica de mi entidad, estos dos triángulos, bien. Entonces eh, voy a venir a eh, pluma y voy a dibujar con pluma, perdón, con bezier. voy a dibujar estos triángulos a los que luego les puedo cambiar el color de línea. Voy a elegir nuevamente bezier y voy a trabajar con el otro, perdón, lo he dibujado al revés este no es así, sino que con pluma va acá fíjense que yo estoy dibujando y al tener la rejilla activada esto me facilita que directamente el cursor va siempre a un punto de la rejilla si yo quiero dibujar en otro lado no puedo es decir, que me permite no equivocarme Bien, si yo quisiera poner un punto por ahí, fíjense, el cursor se va al siguiente punto de la rejilla. Entonces, esto me hace ser muy prolija. Entonces, en mi caso, el haber utilizado esta rejilla constructiva me ha facilitado mucho el trabajo no me lo ha obstruido, sino que me ha hecho me ha permitido dibujar muy rápido y muy precisamente, es decir, con mucha precisión. Muy bien. Tengo la estructura geométrica dibujada. Ahora lo que voy a hacer es copiarla. Voy a seleccionarla entera. Le voy a decir edición, copiar, edición, pegar. ¿Bien? Y Voy a mover esto, perdón, edición, pegar y lo voy a mover sí, para tenerlo duplicado y así poder realizar los cortes que necesito hacer para generar mi entidad. Y continuamos en el siguiente video.